tomado ¿verdad? este día especial para ustedes, primero porque por, eh, ¿verdad? por 22 años fui educadora en las escuelas públicas de enseñanza del país, pero más que todo estudié en las escuelitas públicas de mi pueblo de Tuabaja así que yo igual que usted estudié en una escuelita elemental en Candelaria Arena, en la escuelita Villa Gutiérrez que en aquel momento estaba, los que son de Tuabaja saben, luego estudié en la José Nevar el Landrón, Intermedia, Luego mi alma mate la Dolpina y Lizari después, allí me gradué de cuarto año. Y luego fui estudiando, ¿verdad? Como, como todo joven, con sueños y metas, pero no sin antes eh, eh, reconocer que venía de una familia humilde, de un barrio donde éramos seis, donde mi papá y mi mamá, ¿verdad? Eran trabajadores, pero gente humilde, pero yo nunca dejé los sueños a un lado. Y yo siempre me enfocaba en esos sueños. Hoy yo quiero reconocerlos a cada uno de ustedes porque yo fui igual que ustedes. Y sé lo que les ha tocado vivir desde, ¿verdad? desde el huracán María, desde todos estos temas que pudiéramos estar hablando aquí. Sin embargo hoy ustedes pueden levantar la antorcha de la esperanza y hoy se le dedica este día especial a ustedes los jóvenes. Así que ellos se merecen un fuerte aplauso. Cuando yo veía y estábamos buscando, ¿verdad? Estos jóvenes, las chicas, los chicos de nuestras escuelas de este cuarto año, yo decía, wow, yo me remontaba cuando yo era estudiante y eso es como un orgullo, ¿verdad? Uno sentirse que, que por encima de las dificultades usted mantuvo este promedio y usted mantuvo, ¿verdad? Pudo vencer obstáculos. Pero para hacerlo y para hoy usted estar ahí se merecen también un fuerte aplauso esos ángeles que son sus padres, la madre, las abuelitas, esa gente hermosa, comprometidos, que estuvieron ahí. A lo mejor usted desearía que haya alguien ahí al lado, una maestra, un maestro, que le decía, sigue hacia adelante yo voy a ti. Eh, hoy nosotros vamos a velar, a reconocerlo con una medalla, con un certificado y queríamos que viniera a la casa de las leyes, ¿por qué? Porque yo estuve sentada igual que ustedes y nunca me imaginé que iba a llegar aquí. El primer día que llegué aquí yo hasta lloraba porque yo soy educadora de estudios sociales. Y yo decía cuántas veces yo educaba de lo que es el Capitolio, lo que son las leyes, las tres ramas, ¿verdad que sí? Los muchachos saben lo que es eso, pero ¿qué sucede? Estar aquí fue una experiencia y se la dedico a Dios. Sobre todas las cosas. Trabaja, como también Puerto Rico, es nuestro país, es nuestra isla, es nuestro pueblito, es nuestra casita. Y realmente, si ustedes tienen el honor algún día en que los llamen a ustedes, en que puedan también motivar a, otro, a otros jóvenes, mira, con su propio estilo. Pueden venir con una t-shirt y esas cosas. Aquí venimos con las formalidades, pero yo vendría súper comodísimo. <risa> Porque es el simple acto de ser ustedes, eso inspira a otras personas. Eso inspira a muchas otras personas que van a decir, la igual que yo, ¿verdad? Y perdona con mucho respeto. Antes yo no veía a nadie con tinta en su pelo. Y porque eso decía no es un profesional Eso no es un profesional, Esa es ella, su identidad. Y nadie se lo puede quitar. Ella, de alguna manera, ella va a resaltar de alguna manera. Igualmente, el que tenga su estilo, porque es verdad, es de la mente Pero aún así, todos inspiramos de alguna manera. Así que no se pongan un poco de menos. Como dijo muy bien en Timoteo, no se enchen un poco tampoco su edad. Eso es lo mucho menos. Ustedes inspiran de la misma manera que ustedes son. Porque si han llegado hasta aquí, pueden llegar hasta mucho más lejos. Nada, van a llegar muchas palabras, eso sí, van a llegar muchos desafíos, van a llegar un montón de momentos en que se van a quitar, pero la perseverancia, la determinación, tu mente, es lo primero que te debe ganar. Si tu mente está bien basada, nadie te quita eso, no hay lugar a donde tú no puedas llegar.